Ya, año? Bueno, pues, año. Bueno, entonces, ya, año. ya fue un bueno no fue un año felicidades gracias bueno de ya ya un tío ahora mire vos nuestros vídeos eh que durante las tío no faremos tan Estaré en y. voy a ver a todos, ¿eh? Bueno, gracias. Voy a dominar el mundo entero, ¿vale? Pero primero empezaré con YouTube, en mi serie El demonio de y estoy a re... reales, ¿vale? Ok. <laughs> Me habéis descubierto, pero. Ah, otra vez se ha ido la luz, esa luz la tienen que cambiar, que no va bien. Bueno, dejo con médico, ¿vale? Bueno, no, pero... Que, que ese cartel no es mío, ¿vale? Adiós, adiós, adiós.